La cabeza de Barbella Ángeles Muñoz ha visitado la zona de la desembocadura del río Guadaíza en la que se está ejecutando una nueva pasarela peatonal en el marco de la senda litoral, cuyo primer tramo ya puede ser utilizado por los viandantes. Estamos ante una obra que presentamos hace unos meses y que finalizará en los próximos días, aunque ya podemos pasear por un primer tramo, ha apuntado en la regidora, que ha destacado el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental y Acosol, para seguir dotando a la ciudad de paseo marítimo que merece. Muñoz, acompañada por la presidenta del ente... ...supramunicipal Margarita del Cid... ...y del consejero delegado de Acosol Manuel Cardeña... ...ha subrayado que se trata de una obra... ...que beneficia tanto a Nueva Andalucía... ...como a San Pedro de Alcántara. En primer lugar agradecer a, a la presidenta de la Mancomunidad... ...Margarita del Cit y a, a, también a, al director de Acosol... Y a, los, ...y a los técnicos que han sido capaces de sacar una obra... ...que como saben presentamos hace algunos meses... ...era un objetivo que no habíamos marcado ...tanto Mancomunidad a través de Acosol... ...como el propio Ayuntamiento de Marbella... ...y, y que hoy anunciamos que efectivamente se abre... Al, ...al paso del público en esta primera fase... ...en diez días se hará el resto de, de lo que queda del proyecto... ...pero al final en esta visita que cruzamos... ...pues nos damos cuenta de la importancia que tenía... ...haberlo hecho y estamos encantados de que pueda... ...servir para uso y disfrute de todos los vecinos... ...la verdad es que la relación que siempre se ha mantenido... ...por parte de... ...en este caso de Mancomunidad y de Acosol... ...y del Ayuntamiento ha ido a la par... ...o sea, nosotros entendíamos que había que dotar... ...a nuestro litoral de Paseo Marítimo... ...y ellos entendían también... ...que todo lo que eran los pozos de registro... ...los colectores tenían que, eh, que retranquearse... ...por lo tanto creo que ha sido una obra... ...que en definitiva beneficia al, a, a esta parte... Nueva eh, Andalucía-San Pedro... Perdón. ...todo lo que es la senda litoral... ...y también al objetivo que se marcó hace, hace ya años... ...y que va a seguir manteniendo... ...la propia Mancomunidad y Acosol... ...que era mejorar todo el saneamiento integral... Eh, ...que tenemos en este caso... ...en la costa, en el litoral de Marbella... ...y que como sabéis en este caso... ...bueno pues se pueden retirar ocho pozos de registro... ...ocho pozos eh, con un colector casi de 300 metros... ...lo cual pues era... Primero, una situación que afeaba eh, el entorno de la playa y que además ten, podía tener problemas en cuanto a, a futuras eh, fugas en, en, ese, en esa zona de, de saneamiento. Eh, no se puede permitir una ciudad como Marbella poder tener esa alternativa, no sino teníamos que hacer una obra como la que se está terminando y que la que se está ejecutando. Yo agradezco también en este caso a todos los propietarios que, como saben, firmó firmaron una un convenio de colaboración, de cesión eh, a coste cero al ayuntamiento para poder disponer de este espacio. O sea, aquí una gran parte de la obra que se ha hecho era en un principio eh, terreno privado y por lo tanto con esa autorización pues se ha hecho posible esta obra y eso eh, tiene mucho que ver pues los servicios eh, jurídicos del propio ayuntamiento y por supuesto a la empresa constructora que ha sido sando sobre todo porque siempre es un buen ejemplo de, de gran profesionalidad y de ser capaces de sacar obras complicadas me decía antes que los materiales que aquí han utilizado son los mismos que utilizaron en el caminito del rey y creo que bueno pues es una garantía ¿no? que una empresa como sando siga trabajando en la localidad Así que, ...muchas gracias Margarita y serán muchas las ocasiones... ...que tengamos de seguir visitando y compartiendo... ...proyectos tan importantes para la ciudad. Bueno yo muchas gracias, creo que la alcaldesa... Eh, ha dado toda la información... Eh, que es necesaria y que yo solo quiero resaltar... ...varias ideas, yo le quiero dar las gracias... ...al Ayuntamiento de Marbella, por su paciencia... ...con este, con este proyecto de senda litoral... ...que también, eh, ...bueno pues llegó eh, hace siete años a Marbella... ...y que hoy sigue, sigue creciendo... ...porque ha sido un proyecto que como saben... ...ha sido eh, de envergadura... ...y que eso requería pues de una serie... ...de licencias, permisos y autorizaciones... ...que, que bueno, que ha costado conseguir... ...y que es eh, solo eh, la insistencia... ...de los técnicos de ACOSOL... ...la colaboración que hemos encontrado... Eh, ...con el Ayuntamiento de Marbella ha hecho posible... ...que esto hoy sea una realidad... ...así que muchas gracias Ángeles... ...porque sólo con la colaboración de los vecinos... ...de los técnicos del Ayuntamiento de Marbella... ...hemos logrado que esto hoy sea una casi realidad... ...porque todavía queda un poco por terminar, pero yo creo que era importante informar a los vecinos de que hoy se pone este primer tramo en marcha porque ya está siendo muy utilizado, era muy esperado y era importante que se pusiera en marcha. Como bien ha dicho la alcaldesa, eh, es un proyecto que yo creo que la calidad habla por sí sola, que, que va además eh, a solventar, ...uno de los grandes problemas que tenemos... Eh, ...de estabilización de nuestras playas... ...que es la presencia de esos colectores y de esos pozos... ...y realmente con estas actuaciones que, que estamos teniendo... ...que no van a parar, porque es un empeño... ...el, el conseguir que ese retranqueo... Eh, ...conlleve un, unas mejores playas en toda la Costa del Sol... ...se convierta en una realidad, vamos a parar... Así que queremos seguir informándoles de que este es un trabajo que no va a cesar, que no va a cesar durante eh, la siguiente legislatura y espero que esto sea un compromiso de todos porque realmente no hay algo que beneficie más a nuestras playas. ...que quitar eh, estos, estos pozos, eh, eh, hacer realidad estos retranqueos... ...y además permitir que se creen espacios como este... ...para el disfrute de los vecinos... ...así que el agradecimiento es mío, por la paciencia... Eh, ...a la empresa constructora por el trabajo que se está ejecutando... ...y yo creo que en el plazo de tres semanas estaremos aquí... Eh, ...disfrutándolo y disfrutándolo, bueno pues en, en toda su extensión". Así que muchas gracias.